por eh, Buenas tardes. Okay. Buenas tardes a todas y a todos, a la vorágine, esta librería, espacio cultural, eh, nido de conspiraciones y lugar de sueños que nos gusta cuidar. Entre todas y todos, para quien no conoce este espacio, este es un espacio asociativo, es decir, que somos un mundo de gente que voluntariamente trabajamos para que esto siga abierto y haga actividades. Esta, por cierto, la hemos contabilizado la 623, no está mal, en, en estos cuatro años y medio. Me gusta mucho tenerles aquí, especialmente hoy, porque lo que hoy van a, a recibir, de alguna manera, es algo muy especial, es una criatura muy especial, un... Eh, en el prólogo se dice que es un artefacto literario, yo diría que es un juguete eh, literario hermoso eh, fruto de, de un trabajo muy interesante, de un taller colectivo, un taller que, que lideraron diferentes personas, que todo su flamo final lo llevó Pilar Salamanca, eh, que hoy no puede estar aquí porque además está de viaje. Eh, tal y como no, ¿no? ¿Te ha dicho sí, sí, sí. y eh, la idea de este taller que fue complejísimo, dificilísimo momentos de terapia de grupo momentos de asesinato colectivo momentos de alegría vital eh, quizá todo está en la novela ¿no? de alguna manera, no sí, sé sí, sí. Eh, pero es una maravilla porque al final eh, nueve personas eh, casi como en, una, en un thriller se alían para que algo imposible acontezca y es algo imposible era que nueve personas que no se conocían cada uno de su padre y de su madre literalmente, cada uno y cada una con una experiencia literaria así o así, eh, se, con, se, se, se pusieran de acuerdo para hacer una novela eh, a 18 manos. ¿Sí? Normalmente es que novela a cuatro manos, a 18, 18 manos. ¿Eso a ustedes les parecerá ahora así visto ya, editado, qué bonito, el corazón, tal, como sencillo? No, eso es un parto, parto con dolor, con force, con todo, pero también con mucha alegría y con mucha ilusión porque ese producto saliera. Eh, una vez que el producto salió, dijimos, hombre, pues el niño no se vamos a presentar a la familia tan pronto, eh, porque el laboraje es un proceso colectivo de voluntarios o voluntarias, como les digo, y los tiempos son los que son. Así que esta buena gente ha tenido que esperar otro montón de meses casi un año o un año, para que el libro físicamente existiera. Porque pasó varias ediciones, el diseño gráfico, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. bla Pero finalmente está. Y la verdad es que cuando llegó a nuestras manos, todas y todos estábamos como muy emocionados, ¿no? Era como una, un objeto muy raro. Eh, una novela, yo creo que es súper interesante, de verdad. Eh, lo recomiendo para que lo lean. Yo, yo fui el editor final de la, del texto. Y me lo pasé bien editando y los que editamos sabemos que no siempre editamos cosas que nos gustan, que disfrutamos. Esta la disfruté. Y el trabajo final con el aporte de Manuel Jimeno en el diseño gráfico, de la portada, eh, eh, también fue todo muy colectivo. De pronto pasó la ilustradora Paula Vallar por aquí y dijo, ¿y por qué no hacemos un interrogante así? lo hizo. Eh, fue también un trabajo muy bonito colectivo de toda esta comunidad que es Laborágine que muchos no sabían ni siquiera de la existencia del taller, pero que ese taller estaba por aquí, pululando todo el tiempo, ¿no? y, y su resultado estaba ahí. Entonces yo les agradezco y les doy la bienvenida en nombre de, de la vorágine, que ha sido como el paraguas o el, el útero donde todo esto se ha, se ha cocinado. Y los dejo con las... y él, protagonista. ¿no? Lo siento que estás en franca minoría. Eh, el, el, la novela solamente, eh, para los que se despisten, tiene dos, dos trucos, dos juegos que no son de ellos. Uno es que verán que en la portada no está el título. Nos parecía que el título ya estaba. Ya estaba con la ilustración, era suficientemente potente y lo quitamos. Otro juego o truco, que unos lo disfrutarán más o menos, es que no hay un índice por autor y capítulo. Hay una manera fácil de saber quién ha escrito qué, pero no se la voy a contar. Ustedes el lo adivinan o ya se lo contarán los autores y las autoras. Porque decíamos, si es una novela colectiva realmente, tiene que ser colectiva. Es decir, que, que usted le piste quién escribió el capítulo este, quién escribió lo de la bailarina, quién escribió lo de no que estuviera como todo el despiste. Así que, bueno, bienvenidos al Circo Cibriani. Eh, si alguien después de leer la novela averigua quién es el asesino, porque yo no asesino, obviamente, por favor que nos informe. Estamos todavía deseando saber quién es el asesino o la asesina. Porque yo creo que ellos quieren hacer una serie de televisión y que haya segunda parte, ¿no? Este es ha, ha sido el truco de dejarnos ahí en la incertidumbre. Así que, sin más, agradeceros de verdad en la paciencia, el amor que le habéis puesto a esto y el cariño y esperar que a vuestro público, lector, les apasione y les encante. Obviamente, yo sé que todos la van a comprar, están ahí sus ejemplares, esperándoles, no hay ningún problema. Pueden tener nueve firmas en el libro, hay poquísimos libros con nueve firmas, y si luego, como en un buen thriller, va muriendo uno a uno, el libro coge valor. O sea, ustedes, recojan las nueve firmas, bueno, es lo que vosotros habéis escrito, así que tenéis que sufrir las consecuencias. Eh, les recomiendo que lo firmen por si acaso, ¿vale? Muchas gracias. poco el, el testigo de, de Paco, eh, pues yo voy a hacer agradecimientos, como los Oscar y los Goyas, y, pues, por ahí, me lo vais a, a permitir. Y lo primero, agradeceros a, a todos vosotros que habéis venido aquí, que veo muchas caras, conocidas, amigas, mi hermana, Sebas, mi pareja, y bueno, pues muchas gracias porque acompañarnos en este momento, pues, por ahí pues para nosotros es una alegría y bueno, nos da calorcito también, nos acompaña ¿no? en, el, en el pacto que dijo, que dijo Paco. Luego también agradecer a, a mis compis, toda esta cuadrilla la True, que estamos aquí que hemos pasado dos años juntos. El primer año fue el del taller del libro, de creación del libro, pero como se generaron unos lazos tan estrechos entre, entre nosotros, pues luego decidimos que íbamos a seguir el siguiente año haciendo un taller autogestionado que bueno, que también ha sido no ha dado frutos como este todavía todavía <risa> pero bueno, ha sido pues muy gratificante nos ha servido para aprender mucho para conocernos todavía más entre nosotros y bueno, pues no descartamos seguir haciendo <risa> malabares <risa> literarios eh, bueno, luego también pues ¿por qué no? Agradecérmelo a mí misma, ¿no? Porque, bueno, siempre me estoy metiendo en merengenales, los que me conocéis lo sabéis bien, y bueno, pues es como una cosa, un gen familiar que <ríe> comparto con mis hermanos, que he heredado de, de mi madre, y aprovecho para darle las gracias a mi madre, que no le he hecho nunca, <ríe> en público, y bueno, pues ya va siendo hora, ¿no? <ríe> y tampoco quiero dejar atrás a, a mi padre, porque de él eh, pues me ha salido el interés por, por, por intentar expresarme bien, escribir, el amor a la palabra y a, y a la lengua, ¿no? Escrita y hablar, y estoy un poco nerviosa, ¿eh? Me estoy poniendo nerviosa, según, según voy hablando. Bueno, pues eso, mi padre con sus 98 años que tiene, ahora, y con demencia senil sigue expresándose verbalmente de maravilla, es el, el campo que, que sigue manteniendo más intacto y bueno, pues espero heredarlo hasta esa edad, si llego. Y bueno, y sobre todo, y principalmente dar las gracias a, a la vorágine, que ha sido, pues como ha dicho Paco, el útero que ha gestado esto, yo la vorágine la considero como mi casa, porque yo entro aquí y me siento como en zapatillas, es un lugar acogedor, que lo forman, pues Carolina, forma parte de, de, de la asociación, Paco, Carmen, que siempre está ahí recibiéndonos, Emanuel, eh, con el diseño gráfico, bueno, hay más gente que seguro que, que me dejo ¿no? en el tintero. Y bueno, pues gracias a ellos nos hemos sentido a gusto para, para poder gestar la, la novela. Nos han ayudado a superar nuestros propios límites, ¿no? Porque todos venía, veníamos, como ha dicho Pago, con distintas experiencias y no todos habíamos escrito un relato tan largo como, como el que se nos pedía, ¿no? Entonces era como las dudas de seré capaz, estaré a la altura... Eh, bueno, el miedo en la página en blanco, pero bueno, al final, pues aquí está la criatura, ¿no? Cada uno fuimos capaces de hacer nuestras 15 páginas por barba, que más o menos nos, nos tocaba, y bueno, pues aquí ha nacido y encima ha tenido la suerte de nacer en casa, que eso es un, un privilegio, ¿no? En la vorágine. Y bueno, yo paso ya el, el testigo a otro. Venga, va a bueno, yo, yo voy a dar datos un poco. Eh, el primer dato es eso, que esto nació de un taller eh, que Pilar Salamanca eh, con mucho atrevimiento eh, planteó. El taller tenía dos, eh, dos intenciones. Por un lado, eso, romper el miedo al folio en blanco, empezar a escribir, intentar eh, buscar un poco la voz de cada uno, cosa complicada. Eh, y luego, como digamos, eh, el, el fin, final, el, el escribir y editar. Sol no solamente eso, sino escribir y editar una novela. Y bueno, lo que eh, Pilar nos planteó en principio fue un argumento somero, es decir, pero interesante: es decir, en la pista de un circo aparece eh, muerta, no sabemos si asesinada, desde luego, de, de, de muerte natural, no porque hay signos de violencia, aparece una joven trapecista que había estado trabajando en ese circo. Y entonces, eh, a partir de eso, eh, nos plantea también eh, una serie de personajes, en principio eran un poco arquetípicos, eh, cada uno cada una escogió un personaje eh, en función de lo que le apetecía o en función también, ella nos aconsejó, y desde ese personaje, desde ese eh, punto de vista, empezar a eh, elucultar sobre qué había ocurrido, pero también entablar una serie de relaciones con los otros personajes. Eso era una condición sine qua non, es decir, que eh, hubiera interrelación en, en muchos casos empezamos a, a escribir y eh, ahí surgieron pues eh, alianzas, eh, competitividad, acusaciones mutuas. Yo creo que mm, eh, como en lo del viaje, es decir lo importante no es llegar, sino el recorrido que se hacía. Y el recorrido que se hacía era un pretexto para que cada uno fuera sacando lo que le interesaba, un poquito tirando de sus lecturas y a veces tirando de sus propias biografías, porque hay mucho de la, de la vida personal enmascarada como ficción en los personajes, y eh, eh, llegar a conseguir una novela que son... Nueve capítulos diferentes, con diferentes voces, y diferentes puntos de vista, pero que constituyen un puzzle que, juntando unas historias con otras, podemos llegar a conocer eh, la vida de Tatiana, la asesinada, quizás su pasado, la vida de los personajes. Y yo creo que interesante, muy interesante, es que, eh, eh, si, yo creo que recogiendo un poco el espíritu de, de este espacio de la vorágine, fue un trabajo vertical, porque había una profesora, Pilar Salamanca, que nos ayudaba, que nos corregía, que nos eh, digamos, fijaba un poco los, los, los parámetros, ¿no? y había un trabajo horizontal, muy importante, que no suele ocurrir en ningún taller literario, y en general en la escritura. La escritura es una actividad solitaria, donde uno escribe en su casa, y luego, como mucho, lo leen algunos amigos, el editor si tenemos suerte y los críticos si tenemos mala suerte eh, y en este caso es decir, nosotros nosotras ejercimos también de lectores, de críticos y de editores porque íbamos comentando íbamos escribiendo <coughs> íbamos comentando nuestros pedidos escritos y nos íbamos metiendo en el trabajo de los demás cosa que no suele hacerse o sea porque cada uno tiene su mundo y no quiere que se lo toquen y en este caso pues mmm, tiramos abajo el tabú tiramos, la, tiramos las las eh, eh, paredes y decidimos opinar sobre el trabajo de los demás, cosa muy comprometida que no vale decir me gusta o no me gusta, sino hay que decir está bien o no está bien y además por esta razón, porque está bien escrito o bien documentado o es congruente o es incongruente, había por ejemplo, como se iba construyendo la novela pues había uno que decía no, porque este personaje estaba en tal sitio a tal hora y el otro no, porque no estaba bueno ante la duda, pues uno de ellos miente, pero es lícito dar varias versiones. Pero sí que hubo un trabajo horizontal de que estuvimos discutiendo, digamos, unos, unas con otras y unos con otros, eh, cómo iba eso, cómo encajaban las personas. Y, y a mí eso me parece muy interesante, es decir, que nos metamos en el trabajo de los demás, cosa que en la literatura no se suele hacer. Bueno, yo quería decir que estos días me he acordado mucho de una frase de Virginia Woolf que dice, no hay prisa, no hay necesidad de brillar, no es necesario ser nadie salvo uno mismo. Pero yo hoy siento que en mi interior está aroa y que brilla. También me he acordado de una frase que decía un profesor que tuve, que es, la confianza mueve el mundo. Lo que mueve el mundo es la confianza, ¿no? Y... Este libro, que está lleno de no puedo, de no seré capaz, al final se ha transformado en algo maravilloso porque hemos sabido decir que yo puedo, aunque en este mundo a veces está mal visto decir no puedo, es, pero bueno, es un poco contradictorio. pero que al final lo hemos conseguido y aquí estamos. Y nada Me llamo Carmen ante todo daros las gracias porque sin vosotras y sin vosotros los lectores y las lectoras no existirían ni las librerías ni tendrían sentido los libros eh, mis compañeros ya han, han hablado de del de proyecto de la persona que lo llevó de Pilar Slamanca el agradecimiento a esta librería eh, yo me voy a centrar un poquito mi personaje me tocó el payaso blanco lo tengo que ser sincera pero no me gusta el payaso blanco lo siento me gustaba siempre el otro el que hacía reír más que el serio y entonces escogí a iván iván era el funambulista era el gay era el, el, el gay en un país que se desarrolla en Rusia nada menos. Me nada. Creo que es vamos, importante. Sí. Es amigo de la trapecista y de, de Tatiana y de Aroa, de Aroa, hija del director del circo y de su es mujer inmaculada. Muy admirador del pintor mmm, Bacon. Ah, pues, Iván tiene que salir de Rusia por su, condi su condición sexual, ¿no? ¿Por qué digo que, es a, a mí, que le gusta mucho Bacon? Porque mmm, yo lo que he tratado es de crear un, una atmósfera en el personaje y como sabéis Bacon, la pintura de él, que es, que es curiosísimo porque después de, de elegir yo a este personaje resulta que en el centro cultural donde yo he ido muchos años y sigo yendo Llevaron una escritora que escribió sobre la vida de él, y no solo eso, sino que en el Guggenheim hicieron una exposición de este pintor, y yo alucinaba, porque yo lo había elegido así, ¿no? Para crear atmósfera de un asesinato, porque como viene, sabéis que viene el, los, la carne cortada, en fin, es muy terrorífico, ¿no? Pues ahí envuelve la incógnita de quién puede ser el asesino, ¿no? Entonces, eh, Pilar corrigió cosas, yo quería que el personaje mmm, hubiera sufrido un acto deshonesto, pero mmm, me exigió la violación, entonces fue violado, eh, en fin, que son cosas que a veces no las decides, pero, en fin... Bueno, pues nada más que, que eso y, le, y dedicarle a este personaje y a todas esas personas que sufren tanto, que buscan su identidad y que tienen que salir de sus países porque no les toleran su identidad. Entonces el final o el principio dice, te espero para bailar en la nieve y celebrar el solsticio del próximo invierno, sentir tu mano apoyada en la mía. Cálido, vado de amistad, necesario como las lágrimas, tú en mí, sociedad secreta, pacto a dos, dual casualidad, escrita en las estrellas. Esta es la carta que recibe Iván en el momento en que es del asesinato y él toma una decisión. Gracias. Hasta ahí. Bueno, Carmen nos ha contado ya más o menos, sí. No, pero este es un ejemplo, por ejemplo, de cómo ella construyó su personaje. Aquí estamos nueve personas, en el proceso creativo intervino Pilar Salamanca desde el principio, luego tú recuerdas exactamente todo, intervino más gente, más gente, que fue empezando a crear personajes, que por los motivos que fueran, por decisiones personales, por discusiones, en los procesos en los que interviene tanta gente, ha habido, como ya se ha comentado, de todo. Y todo nos ha servido a todos de manera grupal y de manera individual, yo creo, ¿no? para aprender mucho de nosotros y para aprender mucho de la gente que seguimos estando de alguna manera vinculada tras, tras este proyecto. Eh, cuando leáis el libro, que todos lo vais a leer y después pues, de lo que habéis visto, vamos, ahora mismo, leedlo de verdad como una novela sin más, pero cuando acabéis de leerla, volvéis a recordar que quien escribió esa historia, que es una historia, bueno, en ocasiones divertida, en otras muy sorprendente incluso para nosotros, que nunca hemos sabido cómo iba a transcurrir, que no conocíamos a nuestro personaje porque le hemos construido, dependiendo de las relaciones que uno iba teniendo con los demás a la vez que la otra persona iba creando su personaje. Una vez que leáis la novela, que, que os guste nos no os guste, lo que sea, pensad en cómo nueve personas que no se conocían de nada hace dos años, que llegaron aquí con sus dudas y todas sus vacilaciones, que cada lunes veníamos aquí, que cada lunes nos daba corte leer lo que habíamos leído, no sabíamos si lo hacíamos bien, si lo hacíamos mal, si éramos capaces, si no. Eh, esas nueve personas que no se conocían han construido algo. Y eso es lo más importante de esta novela, lo importante no es que esté editada nos hace una ilusión enorme a todos, pero lo importante es que hemos construido un algo entre nueve personas que hasta hace muy poquito no nos mirábamos por la calle y ahora tenemos un montón de cosas que contarnos, un montón de ideas de proyectos que luego, como ha dicho Chus, ¿no? pues la última no llegó a dar fruto, ha dado pequeños, ¿no? pequeños frutos en los pasos que hemos tratado de, de ir dando, pero bueno, no podemos ofreceros nada, pero dentro de otros años, pues aquí seguiremos. Y sobre todo que creo que tenemos la capacidad de abrir esto a más gente que esté dispuesta, yo creo, ¿no? Que, que, no son, que somos nueve personas que nos han convertido en un grupo cerrado. Que lo mismo que la gente se ha ido, yo creo que cualquiera que venga, eh, enseguida puede captar eh, cuál es la esencia de todo esto. Y que al final es bueno pues una, una creación, una apuesta a nivel personal, yo creo, y hablo por mí, pero creo que todos estamos, difícil y de esas que te motivan día a día porque dices, tengo que ser capaz o lo que decía aunque piensas que no puedes hacerlo, al final sí que puedes y nada, yo solo dar mis agradecimientos personales a la gente que ha venido, a todos por supuesto y luego a las personas que estáis aquí y que sabéis que bueno, que siempre me ayudáis a, a continuar caminando ¿vale? y ya, cedo la palabra <risa> Bueno, pues eh, yo poco más tengo que añadir a lo que han dicho. Sí que nos gustaría eh, recordar a tres personas que también estuvieron con nosotros. María, que nos acompaña por ahí, eh, que la echamos de menos. Eh, a Ricky, que también eh, Ricky y Pilar Salamanca fueron los que nos plantearon al principio a cuatro manos el taller que luego se convirtió en 18. Eh, y a Sandra. a Sandra, a Sandra que no quiero olvidarme, que, es que bueno, que uh -huh. exactamente es ilustradora y que por circunstancias varias, pues bueno, es lo que ocurre, ¿no? Que empiezas a veces en, en un taller y luego te surgen cosas. En mi caso también me surgieron. Yo estuve una parte presencial y otra virtual y gracias a ellos, pues eh, al final hemos sacado entre todas, eh, bueno, pues es, esta obra que. Si yo tuviera que definirlo como algo, diría que es como un trapecista que está ensayando un triple salto mortal y lo hace sin red. Entonces al final, al final eso es lo que hemos hecho, ¿no? Así que eso bueno, es nada más. Ese es futuro bestseller, eh. Ojo. <risa> colectivo, además, que no hay sí. muchos. Bueno, bueno. Eh, yo soy Dolores, corresponde uno de los, a los dos capítulos, exactamente el final, el último. Eh, bueno, primero tengo que empezar agradeciendo a la vorágine que nos haya brindado la oportunidad de realizar una cosa como esta. Eh, es un puesto bastante para todos, yo creo, estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho. Eh, también tenemos que dar las gracias pues, a Pilar Salamaja, que nos ha tutelado en, en, en la composición ¿no? y es, escribir, nos ha dado consejo, nos ha enseñado, nos ha orientado. También, como ha dicho Carolina, tenemos que agradecerle a Ricky que haya puesto el germen de la realización de este, de este taller, porque fue en el que estuvo persiguiendo a la gente para que se hiciera, luego no ha podido seguir con nosotros, pero bueno, él, él, él también está aquí presente sí. en, en, en, en, en el libro. Y bueno, para mí ha sido una, una aventura muy enriquecedora, me ha obligado a, a pensar, a escribir, a enfrentarme a, no sé, al, al polio en blanco. Y bueno, para mí, supongo que para todos mis compañeros, ha sido una aventura que ya ha dado pena que se acabara también, por una parte, eh, con eh, alivio, pero por otra también pena. Y bueno, es un... Hemos aportado todos, pero yo creo que hemos, hemos hecho una, algo que tiene vida propia y que ha ido, ha ido más allá de los personajes que hemos construido, como Papo, ¿no? que ha dicho Paco, ¿no? Hemos creado una especie de criatura que, que vive por sí misma. Y bueno, pues espero que si os animáis a leerla, pues... Bueno, pues, pues, pues, pues, pues ya solo quedo yo, no tengo mucho más que añadir de lo que han dicho el resto de mis compañeros con los que estoy de acuerdo la experiencia para mí ha sido genial eh, a pesar de, de las cosillas que hemos pasado repetiría sin duda yo espero que, que repitamos y bueno pues dar las gracias a los que habéis venido y bueno soy, los, soy Leticia y en, en el libro <ríe> eh, soy yo y bueno pues espero que lo compréis y que disfrutéis de, de la lectura a mí me, me gustaría decir que bueno los compañeros que no están, como no, María, que está ahí sentada, Sandra y, y Ricky, sí que están sí. en el libro. Sí. Ricky era el, el detective sí. y desde luego es el hilo conductor de todos los capítulos. Sí. Y María, está la maga Arcadia, pues también está. Sí, sí. o sea que aunque se, Y Sandra era el payaso pues sí, y que, que tomó el testigo, también está. Sí. Entonces, bueno, todos dejaron su, su huella en el libro y siguen teniendo su, su lugar, o sea, también eso es lo bonito claro. para mí, ¿no? que incluso los que se fueron por el motivo que fuera, han seguido presentes y tienen su, su espacio en el, en el libro. Por eso fue nuestro taller colectivo, eh, eso nos dio luego pauta, como también se ha dicho, a que continuáramos un año después y que efectivamente que la gente va y viene, y que, bueno, y que todos tienen un sitio. ¿no? ¿Eh? Así que bueno, yo creo que. Decir que falta Marta, que, que sí. no puede venir, pero que. Está por que llegar. Está por llegar. ¿sí? Sí. Está sí. Por llegar pero tenemos la aquí, la silla. La silla. aquí tenemos una silla. Eh... Y, que, y que además Marta, eh, como todos, se, se enfrentó a varios problemas sí. y al final consiguió componer un personaje que de entrada era bastante peleagudo, sí. porque era eh, la enana. Sí. Es decir, un personaje. Eh, con una deficiencia en principio, y yo creo que Marta, ahora que no está, vamos a decir, eh, aprovechó todo eso para crear un personaje, eh, todos están bien, pero un personaje con, con mucha carne y mucha sangre dentro, uh -huh. y, y en general yo lo que, lo que veo y lo que me gusta del trabajo de... de el mío y de, los, de las demás, por supuesto, es eso, es que en los personajes, es decir, lejos de dibujar un personaje, eh, digamos, tópico, arquetípico, superficial, eh, como no teníamos, muchas veces no teníamos material literario, unas cuantas lecturas y poco más, pero no teníamos oficio como para comprender un personaje de ficción, tiramos de nuestra propia realidad, enmascaramos nuestros deseos, nuestros miedos, nuestros eh, anhelos, bajo ese personaje y los eh, plasmamos ahí y por eso yo creo que tiene aparte de un cierto valor literario eso ya se discutirá un valor humano importante no el conseguir eh, meter dentro de esos personajes y, y, y en relación con los otros meter cosas que inclusive parecen reales parecen reales que es una de las de las metas que busca la literatura es decir convencer al lector de que eso que está ocurriendo o que está leyendo que puede ser real o que ha sido real. ¿no? Yo te voy a llevar la contraria el personaje mío no. no, no, es es, es pilo, no, No, no, porque tiene mucha mala leche. Ni, ¿sí? Ninguno es autobiográfico. <ríe> ni, es... ni tiene tintes de, de, de, Pero Pero, ¿sí? Así empezaba siempre la sí. sí. nuestras conversaciones. ¿eh? Sí, sí. sí está viviendo el la gente. Claro, sí. claro que no. que se van a apartar de las, las <ríe> bueno, <ríe> bien, yo creo que to, todos los, ninguno se salva porque de entrada la idea es que todos los personajes eran, eran, eran eh, la parada de los monstruos sí, el Son cinco raros. era la parada de los monstruos entonces todos los personajes tienen déficit por decirlo finamente entonces, bueno, el mío no igual <ríe> <ríe> <ríe> Bueno, a te lo pierdes, <risa> sí, Es decir, que todos los personajes tenían su truculencia y, y yo creo que ese es el enganche de, de la novela. También tenía que haber alguno, o sea, como el detective desapareció porque le destinaron a otro sitio por decirlo finamente, pues entonces tenía que haber ahí un, como un detective privado y tal, ¿no? Pero sí, Ricky eh, Snider, entre otras cosas, también, en principio el proyecto era... Eh, es que era una locura, porque era escribir una novela y luego editarla en papel y venderla por Amazon. Entonces, sí. Era ya el máximo donde nos, iba, nos íbamos a hacer de oro vendiéndolo por Amazon, en e y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, la parte que llevaba Rick, que aparte de escribir, que era la edición digital, se cayó un poco del proyecto porque eh, era, era un mega proyecto. Pero bueno, ahí sí. Yo creo que también. Lo divertido de la novela es que cada capítulo no está identificado con el autor, ¿no? Entonces, jugar un poco a adivinar, también un poco por lo que dice Paco, de que todos hemos puesto un poco de carga autobiográfica, ¿no? Yo lo he hecho con mi hermana y me pilló. A ver, mi hermana me conoce mucho, ¿no? Pero jugar ese juego, aquí algunos personajes ya se han destapado. Sí. Pero bueno, pero el, el no, resto es no, no, pero, pero otros otro no. Es... Otro otro eh, ese juego sí que me gustaría. Yo no os voy a decir quién es mi son. Uh -huh. pues Mejor si, tampoco, si tampoco. nos pilláis. Exactamente. No juego lo hacéis claro. Hay premio. ¿Eh? premio hay premio. Eso. Sí. <risa> bueno, igual alguien quiere preguntar algo así. No, ya están ocurridos. ¿Quiere preguntar algo? ¿El título? A la vez el, título? El, título el título fue otra batalla. El título. el título fue otra batalla como todo, porque cada lunes aquí, aparte de leer un rato y hacer unos ejercicios, que se discutía Pilar, mucho. Pilar nos traía los ejercicios que había mucho. que hacer, se, se discutía eh, agriamente, iba a decir, con, con intensidad. Con, con intensidad de Pero todo. Y luego tomábamos vinos, ojo, ¿eh? Sí, sí, lo Pero, bueno, bueno, bueno. Pero se discutía de todo. Entonces una de las discusiones fue el título. Eh, yo creo que barajamos una lista de 14 títulos. Yo diría que más, ¿eh? Más. La que me esa mía más larga. Sí, porque al final se decidió poner todos los títulos en una lista. Y que fuera el editor el que escogiera, le pasamos el marrón. <risa> eh, porque había, había opinión, es decir, titular un libro es como empezarlo y terminarlo. Hay teorías sobre cómo empezar un libro y cómo terminarlo de todo tipo y cómo titular. Estuvimos estudiando eh, cómo titular un libro, fuimos, fuimos a internet y vimos varias páginas donde te daban consejos qué es lo que hacía Antonio Mendoza, qué es lo que hacía Javier María, qué es lo que hacía no sé quién, y no nos servía en nada porque cada autor tiene su, su, su, su, su, su, digamos, su, su, sus trucos. ¿no? Y al final lo de dónde estás es corazón pues era como muy tonto pero muy obvio porque si la asesinada no tenía corazón y no aparece aparece pues esa sería la pregunta ¿dónde estás? corazón bueno, esas sí, corazón pues... historias de nómadas nada más También sí, sí, sí, sí, sí. sí bueno, si sí, os ponernos... di una, una, una anécdota dio la casualidad que un día en casa <risa> que estábamos comiendo asadurilla y ahí que sí. <risa> de lechazo y ahí vine yo con el corazón de lechazo para, para, ¿no? para la foto. Para la foto. Para, para, para dar ideas por dónde salían las cosas. El resto dijo que mejor trajera una pata de cordero. Paco decía que trajera al salario y sal. Y el juego del, del libro, que has preguntado por el título, si te fijas, el título no está en la portada, sino que está en el globo. ¿Eh? si tú ves esto no tiene título dices, ¿qué pasa con el título? no bueno, pues el título está en el logo todo forma parte de, de un juego sí, también bueno. y de intentar que haya la un, la un feedback ¿no? entre el lector y, y los autores y aquí los editor, el editor y los que no vean Manuel sí, que el diseñador, diseñador. ahí al ¿no? fondo que está, no. que está sí. Manuel que nos ha encantado Sí, pues yo me quedé así que no sé, sorprendida Tremenda ¿Tenéis alguna curiosidad más que podamos responder O que podamos aclarar? Yo tengo una curiosidad Que eh, igual no sé, os ha habéis explicado Pero me gustaría saber más ¿Cómo? Vale, cada uno tenéis un personaje Pero os tenéis que poner de alguna manera De acuerdo para que la narración tuviera sí. un sentido Lo que decíais Habéis apuntado algo de las horas y demás me gustaría saber cómo, cómo habéis llegado a, a gestar eso. Bueno, cuando, es que Pilar... cuando Pilar Salamanca decidió un poco cómo, cómo podía, por dónde podía y qué tema podía tener el libro, y bueno, dado el número de personas que había, ella hizo, ella creó una lista de personajes dando unas pinceladas de cómo eran los personajes. Entonces, hay relaciones, algunas relaciones entre algunos de los personajes. Dadas, por ella. Dadas sí. por ella, muy breves, de vamos, bien, de familia, sí, sí, sí. conocimientos, bueno, o del sí. tiempo que llevaban en el circo, incluso. Y a partir de ahí, se empezó a desarrollar personaje Cada uno nos inventamos, una vez que te dicen, es tu hija, tu prima, has tenido un lío con fulano, con mengano, con tal. Pero realmente, cuando llegamos a la primera vez, y empezamos a contar lo que cada uno había empezado a imaginar en su casa, alucinamos, porque realmente al principio, cada uno, y con un asesinato, y dónde estabas el día del asesinato, y... No todos estamos influenciados por la tele y las series y todo eso, ¿no? Entonces, ¿dónde estabas el asesinato? La coartada, la relación, era como mucho. Empezamos a leerlo y yo creo que poco a poco es que no, no ha sido nada que fuésemos realmente planificando. Era un poco ir viendo si tenía consistencia lo que íbamos escribiendo para que las historias de vida tuviesen cierta lógica pero iba surgiendo eh, había igual no discusiones puntuales de si tú estás contando eso no va con lo mío entonces una de las dos partes tenía que ceder y cambiar y no ha, no ha habido mucho alguna discusión ha habido sí, con una, quién cambiaba sí, qué pero no no ha ido todo bastante una, una cosa interesante que sí hicimos en vez de plantear el taller como primero eh, dar lección de todos los recursos que se necesitan para escribir el personaje, como nos metimos directamente a escribir, lo que hacíamos era buscar los recursos a medida que los necesitamos. Es decir, hubo un momento en que el personaje que aparecía muerto no tenía nombre, no tenía historia, solo, tenía, solo era una tra joven trapecista. Entonces nos vimos en la obligación de hacerle una ficha. El sistema de fichas de personajes como el sistema de fichas policiales. Es decir, eh, ese personaje, que no era de nadie, tenía que tener una ficha. Entonces, cada uno hizo una ficha, buscó una foto, buscó un nombre, buscó un perfil, buscó una historia anterior, los pusimos sobre la mesa y de común acuerdo decidimos. Se vaya a llamar Tatiana, eh, origen de eslavo, eh, rubia, tal y cual. Había fotos... Eh, la imagen ideal de esa patata hasta. El... Quiero decir que eso se hacía sobre la marcha. Y luego, cuando íbamos construyendo personajes, íbamos leyendo, pues una decía: Pues yo te vi ayer salir del carromato. Y la otra decía: No, no, yo no salía del carromato. Había que crear una congruencia entre las historias de unos y de otros. Aunque llegado a un determinado momento, se podía dar por buena la versión de uno y la versión de otra. Porque había un momento en que unos personajes acusaban a otros o dejaban la puerta abierta. No había, digamos, ninguna afirmación taxativa. En principio, la idea es que el detective, que era el personaje que iba a asumir Ricky, recogiera un poco todas las historias, hiciera como un informe y desvelara el misterio. Pero como el, el detective se fue, o sea, pues no había una conclusión. Entonces, todo era, digamos, versiones. O sea, ahí todo es subjetivo, versiones personales. Eh, uno decía que estuvo en tal sitio y el otro decía que no estuvo. Y era la palabra de uno contra el otro, es decir, lo, lo que ocurre en la vida real. ¿no? Y sí que hubo un momento de, de por ejemplo, de eh, buscar coherencia y congruencia en cuanto a la época que ocurría y en cuanto a um, horarios, eh, fechas, eh, acontecimientos. O sea, ahí hubo un trabajo muy importante de... De, de coordinación que lo hacíamos según íbamos leyendo a veces teníamos que cambiar lo que habíamos escrito ¿por qué? porque entraba en, en evidente contradicción con lo que había escrito otra de las personas no sé si te referías a eso sí. es pues que esto toca hacer de detectives a los lectores Esto toca porque yo cuando releo la novela también hay cosas que me siguen sorprendiendo ¿eh? yo tengo una pregunta eh, todos los que estáis aquí, eh, los no, soy un no de los nueve, soy uno de personajes, ¿no? Uno sí. es el asesino. No. no. Es que no lo sabemos, no, no lo sabemos. No, no yo no, ¿yo no, ¿eh? no, no, no, que no, no, no, no, no, no, no, no, pudo puede ser una muerte accidental como en las películas estas de bueno, si no. si estas películas si de estas películas que accidentalmente mueren todos los personajes vamos a hacer una serie de zombies hay anécdotas increíbles que nos han surgido con los personajes yo, por ejemplo, me metí en Rusia. Empecé a buscar información sobre Rusia, sobre una calle de Rusia. Luego pensé también en una historia de la madre del personaje. Me metí en busca de vinos en Rusia. bueno Acabé con un problema de rusos que tuve que cortar porque sí, sí, sí, sí fue una historia increíble. ¿no? La tuya porque... empezó a crecer, a crecer, a crecer. No, no, no, por el, por el móvil, por el móvil que me escribían, que me mandaban cosas y preguntas raras y bueno, o sea, me entró ahí. Pues no sé, porque yo quería saber sobre vinos si y había... ¿Se sí, me con la mafia rusa. Sí. Yo solo quería saber sobre vinos. ¿Seguro? Ah, tráfico con heroína. Pero yo te digo que no sé por qué me tocarían. Yo se lo comentaba a mi hijo. ¿Nos ¿No cuando... has dejado sin herencia? Pero eso se es, tendráis en la segunda parte de la novela. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué la temática de novela negra? Porque está de actualidad, porque... Habría que Pilar. Sí, la verdad es que no se lo discutimos. Nos vino con la propuesta y nos pareció tan... Bueno, estábamos tan en blanco que El arranque puede ser un poco de intriga o novela negra, pero desde luego el resultado, es decir, yo creo que los capítulos van desde la narración intimista, eh, introspectiva hasta la indagación policíaca de detective privado hasta la declaración de principios en contra del mundo y sus habitantes es decir, eh, no, hay, no hay un único género en como las buenas novelas, yo no creo que no hay un único género en la novela, hay, hay todos los géneros que se están dando ahí. Entonces, bueno, el punto de partida, lo que hacía falta era un acontecimiento eh, chocante, impactante, ¿no? Y el hecho de que una joven trapecista aparezca corta en la pista de un circo y le hayan arrancado el corazón, pues es impactante, es un buen punto de partida. Muy bien, pues yo creo que yo pediría un. Un aplauso, pero voy a explicar por qué, porque yo creo que son el premio 90 de la novela colectiva. <risa> ahora, ahora podéis indagar ya con ellos aquí, con ellas en persona, aquí podéis quedar todo el tiempo que queráis. Yo solamente quería aprovechar para deciros, eh, bueno, esta semana está siendo muy intensa aquí en La Vorágine, a partir de mañana tenemos como un maratón poético, os resumo por si os apetece, pero mañana en el Parque de las Canteras de Cueto eh, tenemos la primera descarga de la sudada poética, os la recomiendo, está Gonzalo Escarpa, eh, Alberto Muñoz, los poetas de Barrio, el Grupo Arrayán, Entrada Libre, como casi siempre en, nuestra, en nuestros eventos y además es un... está ya la sudada los Barrios y yo creo que es, es muy hermoso que en Cueto nos encontremos gente de Cueto, gente de otros lugares, van a estar los poetas del barrio, que han participado en laboratorios poéticos que hemos organizado, o sea que puede ser muy divertido. El sábado tendremos aquí un segundo asalto con Alicia Villares Frías, poeta cántabra, que va a presentar aquí un espectáculo performático poético por primera vez, yo creo que es muy hermoso, ya hemos visto algo. Y Gonzalo Escarpa estará con más tiempo, es eh, un gran poeta de Madrid que hemos invitado para la surada, que estuvo hace años aquí en la, la vorázquine, pero ahora vuelve eh, eh, al festival. El domingo, a las 12 y media del mediodía, si os apetece, ver poético con la poeta francesa invitada Manuel Parra, que hemos invitado este año, que trabaja poesía y memoria. Ella trabaja todo el tema de los campos de concentración en Francia, donde estuvieron pues, 400.000 españoles, ¿no? y donde murieron eh, miles de ellos de hambre, de frío, de abandono y de, y de dolor. En, en muchos casos es hija de uno de esos hombres y tiene una obra maravillosa, eh, y eso es el domingo a las 12 y media y el martes en el Parlamento de Cantabria también entrada libre es eh, la, la inauguración de la exposición de ella de Manuela Parra, grabado poesía y material original como trozos de las concertinas de las vallas del campo de, de Argelés que es como muy, bueno, yo la primera vez que las vi como que me hizo la, el alma y vamos a hacer, va a hacer ella por única vez, un performance eh, es un homenaje a los 81 españoles que murieron en el campo de Seth Fons, en Francia, y lo va a conectar con el cementerio de las botellas de San Cristóbal en Pamplona. Sabéis la fosa común que se encontró en el que todos los cadáveres llevaban una botellita con sus datos. ¿no? Eh, entonces, bueno, os invito también eh, a ese evento. Así que tenemos un, un maratón que ha comenzado hoy con, con eh, literatura colectiva y vamos a seguir colectivizando la palabra intentando que, que se riegue en estos tiempos de Europa. Quería añadir una cosita más, decir, agradecer también a que, eh, como era un taller donde eh, hubo profesores invitados ¿eh? entonces no voy a dar los nombres pero hubo algunas personas que generosamente vinieron y nos dieron eh, personas que escriben más, con más experiencia que nosotros y que nos dieron su opinión sobre cómo hacer y nos proporcionaron algunos ejercicios muy interesantes alguna de esas personas está por aquí entonces pues muchísimas gracias también a, a los que vinieron y nos aportaron cosas porque era un proceso de aprendizaje continuo y nada, recordaros, el libro está a vuestra disposición, cuesta 10 euros, es un libro asequible. Y también recordaros que elaboración tiene varias cajitas de colaboración porque este espacio pues, se sostiene con vuestra ayuda y vuestro aliento. Muchísimas gracias y de verdad gracias por venir. Gracias.